Estoy empezando a grabar, iba a hacer la presentación. Ah, ok. Bueno, entonces después. No, te voy comentando. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Eh, gracias por pa participar de este nuevo evento del Rincón de la Poesía. Eh, hoy tenemos el placer de tener a, a Margarita Lozada. Ella es de Neiva, Huila, Colombia, de 1983. Eh, es autora de los libros de poesía Mejor Arder, en el 2013 lo escribió y para impermanencia per, 2019, extraña 2020, coautora de La persistencia de lo inútil en 2016, y creadora de la plataforma online de, de poesía, literatura y arte, eh, www.lugarpoema.com Margarita, bienvenida, acá todos nuestros asistentes, en este momento pues tenemos algunos poetas, eh, personal administrativo de la Universidad de Santo Tomás, y estudiantes. Margarita, bienvenida. Eh, nos gustaría que nos comentaras iniciando un poco más de tu vida y de tu actividad eh, ¿qué? literaria. Bueno, eh, hola eh, de nuevo para todos. Mi nombre es Margarita, como acaban de decir. Eh, soy de Neiva eh, y pues desde hace mucho tiempo en una etapa capaz muy temprana tengo contacto con la literatura en general. Gracias a la biblioteca que había en casa, eh, empiezo a tener como contacto con expresiones literarias con las que empiezo a sentir eh, una suerte de sensibilidad, identificación eh, y ruta, ¿no? Como que empiezo a encontrar en la literatura un camino, una forma de ver y de sentir el mundo, entonces eh, mi primer contacto con la, con la poesía fue como así, de una manera muy experiencial, de una manera muy eh, sensorial y luego con el tiempo eh, cuando estoy estudiando mi, mi, mi profesión que es psicología, en cuarto semestre tengo como un encuentro eh, revelador por así decirlo eh, con el psicoanálisis y eh, en ese transitar por la teoría y por el método eh, del psicoanálisis pues empiezo a entender y a sentir que eh, prácticamente todos la, la, los planteamientos eh, que el psicoanálisis propone tuvieron una relación directa con alguna expresión literaria, o sea, muchos de los conceptos que hoy el psicoanálisis, que hoy por hoy hacen parte de la teoría psicoanalítica y de la práctica analítica, eh, fueron inspirados o fueron vistos por primera vez, por Freud, por Lacan, digamos, como por los principales exponentes, en expresiones literarias, y cuando eso sucede, yo empiezo a pensar la literatura no solo desde el punto de vista de la experiencia o de la eh, intuición, por así decirlo, sino que empiezo a tomarme un poquito más como... Eh, en serio, por así decir, tanto en, en, en el aspecto práctico como en el aspecto teórico. Entonces empiezo a sentir que la literatura también eh, es un espacio de, de estudio, de investigación, académico, de análisis, y eh, en ese momento de mi vida, pues ya como estaba en cuarto semestre de psicología y igual estaba muy contenta con mi carrera, pues tomo la decisión de, a mediano plazo, mmm, seguir estudiando también literatura. Entonces, eh, pues por eso fue que estudié la maestría y por eso es que ahora estoy como haciendo el, el, mi doctorado en, en letras. Pero eh, lo que decidí hacer fue como encontrar un punto de intersección entre la literatura y el psicoanálisis y eh, prácticamente hoy por hoy pues son como mis campos de estudio. Eh, pues los poemas los, em los empecé a escribir muy temprano, pero esa escritura del comienzo también es una escritura muy como automática, por así decir, ¿no? Como que vas, eh, yo le llamaba en algún momento de mi vida como ensuciando papeles, ¿no? Como que cualquier cosa que quieres y vas pensando y sintiendo la vas escribiendo, pero luego con el tiempo lo que empieza a suceder también es que empiezas a sentir como una pulsión que te invita a hacerlo de una manera mucho más cuidadosa, mucho más trabajada y mucho más... No me gustaría utilizar la palabra profesional, pero capaz, sí, eh, estructurada, ¿no? Ya empiezas a sentir la necesidad de ir definiendo como lo que algunos llaman tu voz, ¿sí? Eh, o tus prácticas también, tus modos de escribir y de, y, de, y, y, y de plantear a través de tu escritura, pues, ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí vas tomando como decisiones y vas empezando a, a construir... Eh, lo que lo que se termina convirtiendo en, en tu trabajo ¿no? eh, literario poético en mi caso que es donde como que aparte o sea el trabajo conmigo en mí el trabajo con la literatura está dividido como en dos espacios el de la creación que es en poesía porque es lo que escribo y por otro lado el de eh, el estudio académico que pues es lo que lo que investigo ¿Voy por ahí? O sea, estamos... Sí, los estoy poniendo sí, en contexto. Okay. Sí. <risa> eh, Margarita, ¿cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores influyeron en ti? Mira, fue milagroso lo que te voy a contar. Yo lo, lo, lo, lo entiendo como un milagro porque no sé, no sé cómo en, en, en casa estaba el libro Voces de Antonio Porquia. Es un libro que casi no se consigue, eh, que, que, que perdió muy pronto como sus... Sus ediciones, sí, él es un escritor, eh, digamos, argentino, venido de Italia, muy temprano, sus padres llegan al puerto de La Boca en Buenos Aires, eh, inmigrantes, y me encuentro con ese libro Voces, que es un libro bellísimo, bellísimo, se los recomiendo a Antonio Porquia, eh, en, se llama Voces porque son como poemas, para mí son poemas, eh, escritos en dos y tres líneas, pero son más como afirmaciones, eh, acercamientos que él hace a través de esas voces, ¿no? de ciertos fenómenos y de ciertas eh, situaciones. Yo tras, estoy tratando de recordar uno así que, que, que me acuerdo en esa época, porque lo leí diciendo niña, pequeña, estaba yo. Había uno que decía algo así como las mujeres... Algo así como las mujeres de tanto ser madres, hijas, hermanas, compañeras, eh, no pueden ser mujeres, una cosa así. Entonces todas, eh, como todos sus, y hay un montón bellísimos. Antonio porque es un referente para mí excepcional. Eh, y hoy por hoy creo que es como eh, el gran impulsador, motivador, inspirador, inspirador. Eh, en ese momento y ahora, ¿no? De mis letras. Y bueno, lo menciono a él y prefiero, bueno, a ver, toda la poesía, digamos, como de Huidobro, de eh, Vallejo, ¿sí? En algún momento también fue importante, pero luego vinieron otras expresiones también de poetas, ¿no? Toda la poesía confesional, digamos, estadounidense, eh, Silvia Platt, Anne Sixton, que me empezaron como a mostrar también otras formas de sentir eh, y de ver la poesía. Eh, lo de María Mercedes Carranza en su momento también, cuando fue apareciendo en mi vida, fue muy muy inspirador. Eh, Fina García eh, Marruz es una poeta cubana, que también me parece súper interesante, pero luego pues me empiezan a... a a interesar también las expresiones poéticas orientales, ¿no? Eh, como el haiku, eh, de Sute John. es una escritora de haikus, porque luego también me empieza, a, pues en mi condición ¿no? de mujer, también empiezo como a indagar, siempre siento que están mencionando poetas hombres, había mujeres que escribían, sí, no, dónde estaban, dónde se quedó lo que ellas escribieron, entonces bueno, así como que empiezo a ampliar un poco mi universo eh, poético que van también cambiando mi cosmovisión ¿no? del mundo y bueno por ahí como que esos autores podrían ser como para empezar qué interesante eh, tú podrías compartirnos poesía de ellos o mía? lo tuya claro claro que sí por supuesto <risa> Gracias. bueno con gusto eh, bien pues el primer libro que eh, publico se llama Mejor Arder y los poemas que les voy a compartir hacen parte de, de ese libro. ¿Listo? Este, este libro, eh, digamos que al ser el primero, siempre va a tener y va a ocupar como un lugar particular ¿no? en, en, en ti. además porque de veras cuando, tú, cuando yo empecé a escribir poesía, yo, escribía, yo empecé a escribir poesía por cualquier motivo menos por pensar en que esto se iba a convertir en un libro o se iba a convertir en dos o en tres libros o en lo que te ha terminado pasando, ¿no? En un comienzo jamás imaginas o jamás haces las cosas esperando que algo suceda y pues cuando sucede pues es algo como, no, como un alumbramiento, ¿no? Como el, el nacimiento de algo que fuiste estando sin mucha conciencia pero termina sucediendo. Ok, bien, entonces eh, este poema tiene por nombre Lamento. La hoja trasciende en su viaje por el viento Y la rama, lentamente al partirse Astilla un pedazo de la memoria del árbol ¿Qué es el corazón de un hombre Al lado del corazón de un pájaro eh, yo cuando tengo este tipo de encuentros, eh, los siento muy, muy especiales porque los siento como muy personales, ¿no? Eh, no sé cómo lo están viviendo cada uno de ustedes allá, pero de mi parte me, me estoy sintiendo como si estuviéramos en un espacio cerrado y nos hubiéramos decidido juntar para eh, un poco desvestirnos ¿no? de estas eh, cuestiones cotidianas y un poco superficiales en las que a veces estamos como, como inmersos. Entonces eh, se me ocurre que les quiero contar un poco acerca de este poema porque eh, la forma en la que él nace es muy muy especial y capaz les puede llegar a servir para, para pensar y sentir de aquí en adelante muchas de las experiencias que van teniendo. Lamento nace un día que yo estoy leyendo un cuento de Oscar Wilde que se llama El ruiseñor y la rosa pues para los que no lo han leído los invito a que lo lean y a mí me impactó ese cuento porque cuando llegó hacia el final prácticamente el cuento eh, espero que esto no sea un spoiler del cuento pero, pero tengo que contarlo para poder hacer la asociación eh, es una historia de un chico que está enamorado de una chica eh, es, es invierno eh, la chica no le quiere poner atención, este tipo de amor clásico, romántico ¿no? de, de otras épocas eh, y entonces eh, aparece un ruiseñor, y, pero las rosas están blancas porque es invierno y, y, y él dice que le quiere, el, el hombre, el ser humano le dice que, que, que hace que está triste, desolado, perdido, ¿no? este invierno y sin ella y cómo hago para llegar a ella. Y entonces prácticamente hacia el final el ruiseñor le termina diciendo como, pues mira, eh, no te quiero ver triste, ponme el, el, la, la espina de una de esas rosas y con mi sangre colorea la rosa blanca y llévasela a ella. ¿no? Y al final dice algo así como que es el corazón de un pájaro al lado del corazón de un hombre. Y eso para mí fue como muy, muy brutal y yo lo pensé al revés y sentí que tenía que reivindicar de alguna manera el corazón de ese pájaro y que tenía que escribir algo que pudiera darle como ese lugar. Bueno, casi nunca cuento las historias de mis poemas, pero <ríe> me surgió hacerlo. Margarita, Margarita, acá tengo algunos comentarios del chat. Javier Quiñones, Quiroz. Javier, bienvenido es nuestro poeta, invité, eh, que te comenté, eh, comenta, hermoso aforismo poético, ¿qué es el corazón del hombre con respecto al corazón de un pájaro? Uh -huh. Qué lindo, muchas gracias por tu comentario Javier, y te mando un saludo muy especial. Gracias por estar Isaac Cruz nos comenta, es muy hermoso y más para esta época de amor y amistad. Uh -huh. eh, Cindy... Sí, es muy linda. Y me Diana Mayerly es mágico. ¡Ay, qué bello! Pues bueno, me encanta escuchar sus comentarios. Qué lindo que me los compartas porque no pues, no puedo ver esto desde acá. ¿Esto ¿Dónde están escribiendo esto? En el chat. Ah, Está bueno. en la parte... no sé si tú puedes... ¡Ah, ya veo los mensajitos! ¡Claro, sí. claro! ¡Perfecto! Ajá Bueno, muchas gracias. A ti. Bien. Entonces, la idea es como que siga yo, como leyendo mis poemas y... Sí, señora, gracias. Perfecto, bien. El siguiente poema tiene por nombre Alumbramiento. Es preciso resolver el misterio con un misterio más profundo, hacer del rostro el lugar menos visible del cuerpo y ver cómo de las sombras lentamente desciende la luz. El siguiente poema eh, tiene por nombre El origen del objeto. Y prácticamente eh, con este poema es como que empieza a nacer, por así decirlo, eh, el tema de mi escritura hacia afuera, porque al principio... Muy al principio y capaz durante una buena porción de tiempo, digamos que el ejercicio de escribir es un ejercicio muy tuyo, ¿no? Muy hacia adentro, digamos. Yo, por ejemplo, en mi caso no le compartía mis poemas a, a las personas. No, no tenía como la, la intención de que, de, de que esto se convirtiera más hacia afuera. Eh, y este poema eh, termina como recibiendo un premio en la Casa de Poesía Silva y prácticamente con él eh, empieza todo esto de, de hacer de, de mi trabajo poético pues, un trabajo mucho más en expansión. ¿no? Entonces, eh, el origen del objeto. La araña no teje la red, une los puntos de la ausencia para darle una forma a la nada. Bien, el siguiente poema que voy a compartir con ustedes tiene por nombre Insomnio. Esperar. Decidir esperar en la orilla de la noche, como espera el suicida, una señal al borde. Bueno, el poema que voy a compartir con ustedes a continuación tiene por nombre Sospecha. Eh, es como uno de esos poemas que tienen siempre un cariño y una presión ¿no? por los lectores. Eso les denomino como los, uno de los que hace parte de los 14 cañonazos, algo así. Sospecha, el mar, bien adentro, debe ser como el abismo, que cargo en las entrañas, inquietante y calmo a veces, pero agresivo y devastador, de repente. Bueno, ¿tú me vas como indicando en qué momento eh, hago una pausa y estas cosas? No, tranquila. ¿Te parece? Sí, claro. En el paso tú puedes manejarlo como si merced prefiero. Ah, bueno, perfecto. Intento. Estoy tratando de dibujar ausencias. Una porción de aire encerrada en la mano. Una lluvia de brisa inundando vacíos. Tu nombre completo como un estallido. El latido eterno del corazón de una piedra. Intento. Eh, bueno, el siguiente poema se llama El instante preciso. Eh, bueno, es un poema también que, que tiene como... Voz, cada poema tiene su historia, ¿no? Pero en este recuerdo que fue bastante particular la manera como surge porque pues es un día en el que empiezo a preguntarme por todo lo que hubiera podido pasar a cambio de lo que es o era en ese momento y en este momento. O sea, el poema me parece muy vigente mi vida, ¿no? Esos encuentros y desencuentros, esas... Eh, situaciones que, no, que por, por no terminar de concretarse hacen que terminemos ubicados en un lugar completamente diferente al que pensamos, imaginamos, en fin. Entonces, el instante preciso. Pienso en la palabra que no llegó a su destino. En la mirada que por azar se detuvo un segundo antes de encontrar los ojos deseados. Pienso sobre todo en la noche que ya no volverá y en las veces que mi vida hubiera sido otra vida si hubiera estado en el instante preciso. Bueno, eh, siempre que me preguntan por, por la palabra poesía ¿no? o por lo que representa la poesía para mí, pues son preguntas como que muy trascendentales, ¿no? No sé, es como hablar de la vida o de la muerte o del amor, capaz. Entonces, eh, siempre he pensado y he asociado a la poesía como definitivamente un acto de confesión. Y la confesión para mí tiene pues una connotación muy importante porque, porque el que confiesa, en este caso, el, el poeta, ¿no? cuando decide eh, exponerse de esa manera ¿no? en la que uno se expone al escribir un poema, al compartirlo, como en, en este espacio, por ejemplo, eh, le estás dando al otro un lugar, ¿no? Un lugar de privilegio y de poder también con relación a eso que escribiste, porque estás como... Eh, eh, Dejando conocer y saber algo que capaz en otras formas del lenguaje o en otras experiencias de la vida cotidiana, difícilmente puedes eh, exponer, revelar o, o entregarle al otro. ¿no? Entonces, bueno, por ahí también voy acercándolos a lo que siento y percibo que es la poesía para mí. Y Margarita, aquí hay una eh, un comentario y una pregunta de Javier. Ajá. Eh, comenta, Margarita, gracias por permitirnos escuchar tu voz, que es poesía o tu poesía, que es, que es tu voz? Tengo una pregunta, ¿cuál de las dos pulsiones marca más tu obra? Eh, ¿A qué se refiere con las dos pulsiones? ¿A la voz y la poesía o no, no entiendo a qué Fabián, si quieres puedes abrir el micrófono y tú mismo le haces la pregunta. Sí, buenas, buenas tardes. Eh, ya, eh, Margarita, muchas gracias. Eh, tú hablabas precisamente al comienzo del psicoanálisis y de Freud y de las pulsiones en Freud. Me, reago, me refiero precisamente a Eros y Tanatos. A Erositanatos, correcto. Y ya que había el micrófono, y lo con respecto a lo que acabas de decir de la poesía como confesión, eh, hoy me levanté eh, con la sospecha de que el artista, eh, en este caso el poeta, utilizando la palabra, la misma palabra que tú utilizaste, confesión, a través de su obra lo que muestra o lo que plasma es de alguna manera su propia fragilidad. ¿Qué piensas acerca de eso? Sí, definitivamente, no todos los poemas que escribes tienen que ver con algo tuyo necesariamente, en, aprovecho para, para, para, para hablar acerca de eso, que también me parece importante desde el punto de vista creativo. Muchos poemas que escribí eh, tuvieron que ver con una imagen que vi de alguien, con una historia que alguien me contó, con un cuento que leí, como les hice saber hace un rato, pero definitivamente sí algo de ti todo el tiempo se está moviendo y está empujando eh, hacia una revelación de algo que ni siquiera tú de otra forma pudiste haber develado, ¿sí? Entonces pienso que definitivamente eh, estoy de acuerdo con lo que planteas porque dialoga directamente con lo que acababa yo de compartirles a todos y tiene que ver con, con el hecho de, de exponerse, de develar algo que definitivamente no pudo develarse de otra manera y que a través del lenguaje poético encuentra ¿no? un camino un lugar una situación bueno eso por un lado eh, y mm, por el lado de la pregunta que me hacías yo pienso que esas dos pulsiones esas dos pulsiones están dialogando todo el tiempo eh, es imposible la una sin la otra pero mm, definitivamente pienso que el tánatos la pulsión de muerte por así decirlo eh, casi siempre toma mucha fuerza para nutrir y alimentar a la otra. Entonces, sería chévere que eh, las personas que nos están escuchando también, a partir de lo que están escuchando en los poemas, nos digan cuál de esas pulsiones eh, sienten que emerge más o, o a qué, o a cuál de esas dos pulsiones asocian más mi poesía, pero yo creo que sí definitivamente es algo que tiene que ver con el silencio, con, con la muerte, con con el riesgo, con el miedo, con, con un no lugar en el mundo, ¿no? Eh, pero lo que, lo que siento es que esta pulsión, aunque está ahí como todo el tiempo, definitivamente es, es, es un acto necesario para que pueda tomar fuerza eh, la otra, ¿no? Más o menos así. Gracias por tu pregunta. Y bueno, si siguen surgiendo dudas, pues chévere que... No las sigas compartiendo, Javier, y pues obviamente para todas las personas que nos están oyendo. Eh, siempre he sentido que todo tiene razón cuando hay interacción, cuando hay diálogo y cuando, al menos desde mi caso, eh, definitivamente el poema te dijo, te permitió o generó algo en ti, ¿no? Eso. Sí, Margarita, muchas gracias por, por tus respuestas. A ti. Eh, me parece interesante lo que comentas y de alguna manera es lo que despierta eh, la, tu poesía eh, en mí como espectador. Entonces tú lo decías, un tipo de silencio, eh, de alguna manera se experimenta como una especie de vacío sin que llegue a ese vacío a ser la nada, ¿no? Es muy, es muy distinto el vacío eh, con, con la nada. Uh -huh. Pero tú preguntabas que, cuál eh, pulsión veía más representada en, en, en tu poesía. Y te hice la pregunta porque lo que yo puedo ver eh, en tu poesía es que está más cercana a esa pulsión del Tánatos, ¿cierto?, pero tú misma lo decías, ella esa pulsión alimenta la otra, sí, y un poco eh, desde el punto de vista de Yankelevich, tener eso, es decir, estar tan cercano a esa pulsión de muerte es lo que me permite a mí asumir la vida como tal, y es la vida como un instante que debo eh, vivir cada vez que pueda y no dejar las cosas al mañana sino que se debe vivir es un presente constante no un presente permanente no no vivir en un presente permanente sino en vivir un constante presente que es el instante de la vida porque la vida es un instante nosotros creemos que la vida es un espacio de tiempo largo de 40 o 50 años de 100 años y resulta que no la vida diría Janke levis es cuestión de instantes entonces, por eso te hacía eh, la pregunta, porque es lo que yo como espectador, como lector de, de, o como oyente de tu poesía, experimento en, en el momento en que la lees. Muchísimas gracias, Margarita. Te agradezco, te agradezco, Javier. Bueno, este poema eh, tiene por nombre Profecía. En la orilla del silencio, palabras muertas... Augurio de la esencia, del color de las vocales, no frases, no nada. Poemas sueltos, arrullando el cadáver del lenguaje. También eh, la, el lenguaje poético es un lenguaje profético, ¿no? Claro, si seguimos esta lógica de que la poesía crea, ¿no? o viene de la palabra poiesis, que es como ese paso de lo que no es a lo que empieza a ser. Eh, y al estar develando estas cosas que en, otro, en otras formas del lenguaje pueden mantenerse ocultas, pues el poeta termina convirtiéndose en un profeta. Y bueno, capaz de pronto al final me animo como a compartir un par de eh, poemas de, de otros poetas que, que tú dices, wow, este poema fue escrito, no sé, en 1950 y, y propusieron, hablaron de una situación que ocurrió 10, 15, 20 años después y así. Y eso hace también que la expresión poética goce de una suerte de inmortalidad. Tú lees poemas, eh, no sé, del... 400 a.C. y lo lees hoy y dices como, oh, ¡increíble! O sea, la vigencia que mantienen las imágenes, eh, la, la vigencia que mantiene la forma en la que las personas sentían ciertas emociones, pues tú te puedes identificar con ellas, ¿no? Eh, estos poemas, por ejemplo, mis poemas han sido traducidos a otras lenguas y una de esas, así como, como, como rara, ¿no? Eh, turco, en turco. Y me han llegado mensajes de personas que leyeron el poema solo en turco, por supuesto, después de la traducción. Y resulta que el poema sigue generando cosas. Entonces es muy interesante pensar en eso. Pensar en que la poesía también es capaz un medio de expresión en, el, en los que el tiempo y el espacio eh, tienen otras lógicas. No, eh, no caducan, capaz. Y si incluimos el, este tercer componente, que tiene que ver pues con el idioma, pues mucho más complejo, ¿no? Porque parece que eh, lo que termina hablando y conectando con el sujeto son las imágenes, más allá de la forma de la palabra como tal. Bueno, eh, aprovecho ya que estamos hablando de eso para compartir con ustedes un poema que se llama El Muro. De todos modos... Siempre habrá un dolor, una imagen, un sabor. Un poema recordando que somos hijos de una única lengua muerta. Bien, este poema, justamente el que sigue, tiene por nombre poiesis. ¿no? Les hablaba, la palabra poiesis es la palabra, la etimología griega de la cual eh, viene la palabra poesía. Y la apoyé pues tiene muchos, eh, digo muchos... ¡Ay! Disculpen, se me va a descargar el computador. Tengo que ir a, a, a conectarme. Listo, perdón, me que estaba a punto de descargarse, ya. Eh, entonces les estaba diciendo que la palabra poiesis, ¿no? Se supone, digamos, muchos filósofos han hablado de esta expresión, pero digamos que eh, yo me acojo a la expresión platónica, que eh, quiere decir lo que les decía hace un momento, eh, como todo esto que de no ser pasa a ser, ¿no? De lo que... No es nada, empieza a hacer algo. Y luego eh, Heidegger utilizaría eh, esta um, palabra, ya en, en una época mucho más cercana a la nuestra, moderna, por así decirlo, y empieza a asociar la palabra poesía al, al alumbramiento, ¿no? a la iluminación. Entonces, esto como eso, esas epifanías ¿no? que, que emergen y que terminan asociándose a la palabra poesía. Bueno, poesía. En la pupila rota una gran pintura, imagen estridente, deleite musical que anula el objeto y asesina a la figura. Creo que es la primera vez que en un, como en un recital eh, recito este poema porque nunca, digamos que está en el libro, pero nunca lo recité. Creo que es la primera vez. Bueno, este poema tiene por nombre huida, no por ser una extraña en esta casa y este cuerpo, sino por querer, dejar de querer. Y bueno, una de las cosas que siempre me llaman la atención de, de existir, ¿no? Y de ver cómo los demás existen es pues esta condena, ¿no? De siempre estar queriendo algo. Qué horror. Creo que es una de nuestras grandes cadenas, ¿no? Bueno, huida. Quería un poco acercarse a eso. El grito. Eh, no sé si acá, dentro de las personas que están compartiendo con nosotros este momento, eh, hay personas que escriban o que les interese escribir, pero me parece súper interesante Tres cosas, creo, a la hora de cómo emprender actos creativos en, en cualquier tipo de lenguaje ¿no? o en cualquier tipo de arte. Pienso que la primera es que definitivamente hay que desarrollar una sensibilidad hacia lo que está afuera y hacia lo que está adentro de nosotros en el sentido de no perder la capacidad de asombro y sentir que los sentidos todo el tiempo nos están hablando. Nos acostumbramos mucho a las formas en las que sentimos y le perdemos como la magia, ¿no? Por así decir, perdemos esa capacidad de asombro que el niño tiene muy viva y muy vital. Entonces, este, pienso que eso es lo primero, pero lo segundo es dialogar con las otras formas y las otras expresiones artísticas. A mí la música, la pintura, la escultura, la fotografía, la vis visitar museos, por ejemplo, siempre me... Siempre salí con uno o varios poemas de, de este tipo de experiencias. Entonces es como tener también abierta esa posibilidad, ¿no? Y este poema, eh, pues es un poema que escribo después de como entregarme un poco a la contemplación del, del cuadro El Grito de, de Munch. Entonces este, dice así: El Grito. Horas muertas en el presente que nunca llega, y en la imagen, el eco de lo que nadie pudo decir. Bien, eh, el siguiente poema tiene por nombre Confusión, y dice... No sé si fue el ave o la flor o la palabra hecha cosa en el horizonte. Y una de las cosas con las que tenemos que estar siempre, todo el tiempo, eh, luchando, por así decirlo, es la confusión que nos causa el lenguaje, ¿no? El lenguaje confunde. Recordemos que el lenguaje llega de manera abrupta y agresiva, ¿no? Primero éramos grito, expresión, sensación, y cuando nos empiezan a obligar a hablar, ¿no? Porque nos obligan, ¿no? No, no sé, empiezan a decirnos, ¿cómo se dice? Eh, por favor, ¿cómo? Gracias. Entonces, como que, bueno, eh, cuando uno acepta ese pacto, ¿no? Con el otro, eh, con el lenguaje, pues está renunciando prácticamente a la mitad de uno mismo y a la mitad de las posibilidades que hubieras podido tener para empezar a nombrar. Y pienso yo que el acto poético tiene mucho que ver con una revolución frente a ese lenguaje que nos fue impuesto. Y, y una de las cosas que, que, que, que, o de las potestades que uno empieza a identificar en el acto de escritura es que es como un pequeño dios que se permite nombrar a su manera ciertas cosas. Y lo hermoso de esto es cuando llega el lector y dice, ¡Ah! Pues mira, como este tipo, como esta vieja... Eh, nombró esto, me estoy identificando de una u otra manera, y bueno, pienso que este poema, aunque de, de tres líneas, eh, le apunta a todo esto que les acabo de decir. Bueno, no sé si alguien quiere hablar conmigo o sigo leyendo mis poemas. Eh, sí, no, muy interesante, ¿no? Continúa, excelente, siempre nos dejas... Okay como que queremos saber un poco más, ¿no? Ok. Después pues bueno. sí quiero saber algo. Margarita. Dime, sí, aquí estoy. Eh, bueno, es que admiro mucho esta parte de levedad o de liviandad que tienen las palabras que son pesadas, pero que en, en tu voz y en tu poesía se tornan muy livianas eh, junto con unos silencios al momento de clamar como muy adecuados, como muy, muy bellos, porque yo he visto ejercicios de, de muchas personas que tratan de escribir haiku y, y poesía así breve, poesía corta, y yo no les he encontrado, no las he encontrado tan completas como las veo en tu poesía, porque en las otras he visto, haz de cuenta que es un poema y lo parten a la mitad con una tijera. Entonces, por un lado quedaron unas letricas y por el otro quedaron otras. En cambio, en, el, en tu poesía no me pasó eso. Y Ay, pues qué parte, lindo lo que estás contando, qué lindo lo que cuentas, porque no es fácil digo, No, no es fácil, no es fácil. No, condensar, o sea, condensar es difícil. No, no, y es que no es solamente condensar, es como darle, mira... Por ejemplo, en la parte que dices que la cara es lo representativo en una persona, lo primero que asoma es la cara, lo primero que dice es la cara, es, la cara es algo pesado y en tu poema es algo muy liviano. Uh -huh. A mí este, este poema del pajarito con el corazón, a mí me dio, ay, me da un dolor ese poema, escucharlo me da como un dolor y me parece tan extremadamente bello. Por eso se me llama me... Lamento el poema porque es sí, un lamento, sí. ¿no? Mi lamento, sí. y, y es un lamento que nació como les conté, pero obviamente pues que tomó una forma, bueno, pues me encanta lo que me cuentas. Eh, creo también que para los que me están oyendo, puede llegar a ser complicado, sobre todo estos poemas de tres versos, eh, es, es algo que también aprovecho para, para, para sugerirles y comentarles, siempre el tiempo y el espacio de la poesía, es un tiempo diferente y especial, y siempre que estén enfrente de un poema, cuando lo tengan enfrente y lo estén leyendo, o en este caso que me están oyendo solamente, bueno, me están viendo pero no ven las letras, eh, hay que estar con los sentidos supremamente abiertos para poder tener contacto con el lenguaje poético. Eh, muchas personas, muchísimas, eh, cuando hablas te dicen, ay no, la poesía no, es, no la entiendo, o es confusa, o, o no logro eh, conectar, te dice la gente a veces. Claro, a nosotros nos desaparecen a la poesía desde etapas muy tempranas, pero la anulan, a nosotros nos leen cuentos, nos leen historias, eh, nos leen novelas. En el colegio es exactamente igual, en las clases de literatura casi siempre te ponen a leer... Eh, o, o, o cuentos o novelas cierto es lo que más nos ponen a leer y por allá cuando estamos de la adolescencia para arriba, una adolescencia más bien tardía, no temprana pues empezamos a tener contacto con la poesía y capaz nos empezamos a interesar en leer poemas y claro, hay una cuestión allí como de, de experiencia de vida de nuestro cerebro eh, hay un chip que es como que se cerró y, y por eso casi no, no entramos en contacto entonces eh, en general hay una dificultad con relación al, al, a las expresiones poéticas y cuando son poemas de este tipo, que capaz al, al, al oír la voz algo se escapa, ¿sí? eh, pues el nivel de dificultad también se, se amplía. ¿no? Pero bueno, ojalá espero que estén como conectando con, con los poemas y los que estén interesados, pues les puedo compartir como el link de una antología que acaba de salir y... Muchos de los poemas que estoy compartiendo con ustedes no están en esa antología, pero si tienen como un interés particular o especial, pues me avisan y les sigo compartiendo para que puedan leerlos. Pero sí, esto que mencionas, eh, pues agradezco tus palabras y, y sí, definitivamente es un trabajo difícil este de las imágenes y de hacer que las imágenes y el lenguaje dialoguen y, y que las imágenes se mantengan a través de la palabra, ¿no? porque son dos formas de expresión distintas. Y hacer que conecten no es fácil. Bueno, y como yo estoy contándoles así como un montón de intimidades en este encuentro, eh, este poema que sigue se llama Deseo. Y es un poema muy importante porque antes de que se publicara mi primer libro, yo pasé por una situación crítica, digamos, eh, pues en la que casi me muero. Entonces... Este poema tiene por nombre Deseo, y me viene un día en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? en la que yo creía, sentía que, que la vida no iba a ser posible ya. Entonces, Deseo, volver, volver como vuelve la sangre por las venas, o las alas rotas cuando caen. O el mundo de siempre que se posa en la ventana. Volver el alba, el recuerdo, las entrañas. El lamento cotidiano de los días y las noches. La impotencia de verme y de tocarme. Pero volver. Deseo. Eh, bueno, yo creo que ya es tiempo de que pasemos de pronto a otro libro. Se me ocurre. Um, aunque creo que en Mejor Arder hay un par de cosas más. Sí, quisiera compartirles este poema. Este poema de Mejor Arder es un poema también muy, muy importante para mí. Um, a mí me parece que lo importante de todo esto, o lo más interesante de todo esto, es poderles compartir a ustedes también de qué manera el lenguaje poético es también como una forma de restaurar, ¿no? Prácticamente, eh, el poema tiene la, el poder también de coser, reelaborar, y como les decía hace un momento, como eres como un pequeño dios, ¿no? Que está inventando formas para nombrar, Este también puedes cambiar y transformar realidades, ¿no? Y este poema es muy importante para mí porque se llama Presagio. Mis padres se separaron como cuando yo estaba pues pequeña, tenía yo como unos 10 años, algo así. Y bueno, una de, de, de, de las primeras eh, cosas horribles que tuve que, que soportar en la vida fue esta separación. Y desafortunadamente fue una separación para siempre. O sea, ellos dos no se han vuelto a, a hablar de ese momento y Presagio es un poema que escribo para ellos ¿no? entonces tiene pues una dedicatoria, los nombres de mis padres Presagio En una noche como esta de la mano de mis letras verán la luz asistirán al encuentro de las almas sabrán del secreto que guardan las olas y del deseo inminente que sostiene a la estrella, serán un poco de mí, correrán la cortina del enigma y solo podrán alimentarse de poesía. Entonces hasta los sueños imposibles <ríe> se pueden hacer posibles por medio de un poema. Por supuesto, hoy por hoy no han vuelto a hablarse, pero no importa. En el poema eh, sucedió y creo que es otra de las experiencias mágicas ¿no? que la poesía te, te regala o te entrega. Bueno, estoy recordando un poema de Mejor Arder que se llama Condena. Condena. Cada quien se hace su forma. Habita su ausencia, delimita su abismo. Y bueno, no sé cuántas veces en la vida se hayan sentido condenados a vivir o a sentir algo, eh, pero la, el punto al que yo llegué es que cada quien decide su condena, ¿no? Hay condenas iniciales, pero hay también condenas decididas. Y hasta de esas condenas iniciales podemos separarnos, librarnos, en fin. Bueno, eh, yo creo que todos estos poemas que les he compartido hacen parte de, de mi libro, el primer libro, ¿no? Como les conté. Mentira, el muro hace parte del segundo. ¿Recuerdan el poema El muro? ¿O no tanto? Claro que sí. Eh, bueno, ese poema entonces no es... No es de Mejor Arder, es de. El, el siguiente libro que se llama impermanencia, que es una historia también bonita la de ese libro, porque ese libro realmente lo publican en Italia, solo que lo publican en una versión bilingüe, ¿no? Entonces ellos toman los, un, un conjunto de poemas en español y lo traducen al italiano y el libro se publica allá, es una edición italiana. Bueno, eh, entonces. Impermanencia es un libro, eh, bueno, los títulos, los nombres de las cosas siempre representan como un campo semántico, ¿no? Un campo de interpretación. Oye, yo no pregunté el tiempo aquí, ¿cómo, cómo se maneja el tiempo? En, en... Porque sí. yo puedo seguir hablando todo, todo el rato, pero sí. acabo de ver que pasó una hora ya. Sí, señora. Eh, no, ¿Tienes tres minuticos? ¿Tres minutos? Compartir? Sí, y los compartes y ya. Ok. Ok, wow, <risa> pensé que esto era, ay Pero es que estamos tan emocionados escuchando tu poesía que de verdad no supimos en qué momento pasó tanto el tiempo. Sí, les quiero pedir disculpas porque yo la verdad me también como que fue muy... No, para nada. Todo y bueno, entonces me parece que, no, pues nada, les voy a compartir que unos tres poemas de este libro y, y ya, supongo que no habrá tiempo para más, ¿no? Bueno, entonces este este libro que se llama Impermanencia, les decía, bueno, pues trata como de acoger esa sensación, ¿no? De, pues de que todo pasa, de que todo se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Algo así como que hace 10 minutos había un montón de células en mi cuerpo que ya murieron en, este, en esta hora y cada vez nacen menos rápido, ¿no? Porque la biología nos dice que, en la medida en que van pasando los años, muchas mueren y, y, y las que nacen, pues nacen un poco más lento, ¿no? No como en otros momentos de la vida. Entonces, bueno, este poema se llama Círculo, ¿no? Círculo. En cada espacio de la casa, un pedazo de mí. Algo. En el umbral del día. Algo huye en el umbral del día mientras me oculto de la noche bajo el techo blanco. Este poema eh, se llama Crónica de Indias. No sé si han leído alguna vez algunas crónicas de Indias. Eh, esta es mi versión. La sangre insiste en el vientre de mi madre. Palpito. El horror que me engendró. Y bueno, creo que entonces me voy a despedir con este poema que tiene por nombre El Último Aliento. Tiene una dedicatoria, es para todos mis muertos cuando estaban muriendo. Algo en el tiempo se desvanece. Sobre el alma, corrientes de aire como lamentos un suspiro dibujando el esplendor del miedo, un fuego cada vez más lento que se parece mucho al silencio. Y, bueno, este, yo siempre tengo como amuleto <ríe> cerrar mis eh, recitales de poesía o, al menos, leer el poema que tiene por nombre ácido ¿no? que es uno de los poemas más especiales para mí eh, siempre cuento la situación en la que nace y resulta que yo eh, tuve la oportunidad de compartir con tres mujeres que fueron quemadas con ácido en su rostro y fue una, una experiencia bastante compleja que tuvo relación con yo por lo general a mí me gusta mucho ir a, al sauna ¿no? A, sentir calor y, y este yo me vi con ellas fue una cosa así súper trascendental tremenda me impactó muchísimo y como dos horas después tenía mi cita en el, en el espacio este caliente para ir a, a relajarme no que es y entonces sucedió después de esto y empecé a sentir ese calor eh, que se siente en este espacio y y, y el poema nace evidentemente por la primera experiencia, pero en conexión con esta experiencia física corporal que tuve, ha sido. Mi rostro ya no es mi rostro. Me han arrebatado con él un pedazo de vida y de carne y de piel. Mi rostro Ahora se parece mucho al sonido muerto del aire, del corazón que se cierra, de la nube que cae. Mi rostro ya no es mi rostro. Tuvo que perder su forma para que, por fin, yo lo pudiera ver. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Margarita, a ti. Antes de irte, quisiera hacer algunos, leer los mensajitos que nos han escrito en chat. Claro. Entonces, aquí Jamie nos comentaba que el silencio es también ese elemento, ¿no? Que es bien importante el silencio, sobre todo para la vida del poeta y también para escribir. Eh, Lucía Esmeralda, es hermoso. Me gusta escuch mucho escucharte declamar, me hace sentir las palabras, y realmente es lo que hemos sentido todos. Eh, Javier escribe, excelente poema crónica. Nada que decir sobre su, su decir implícito. Felicitaciones y gracias, muchas gracias. Acá Raquel, gracias por excelente, gracias, excelente. De verdad Margarita, no me queda palabras para agradecerte. Gracias me por me gusta, nuevamente y... haber afectado acá venir y compartir de verdad tu vida hecha poesía. realmente muy interesante, fue un espacio muy agradable y bienvenida siempre. Desde Les marco. agradezco muchísimo la invitación, sus comentarios. Eh, quisiera mm, hacer referencia a esto que me parece muy importante, el tema del silencio. Sí, es un elemento y es un elemento importantísimo y quiero decirles que los silencios también están escritos o sea recuerden que o sea cuando tengan el poema enfrente capaz van a poder verlo recuerden que los, los poemas que yo escribo son poemas en verso los poemas en verso quiere decir que están escritos por líneas no lo que quiere decir que hacer una lectura de corrido del poema sería injusto de entrada con la forma en la que está escrito porque cada verso el verso no llega hasta el hasta el final del renglón o de la página si lo quieres ver así, eh, entonces eh, hay que hacer esas pausas, esos silencios y también hay espacios ¿no? en blanco entre uno y otro en, en algunas ocasiones, entonces mmm, lo que pasa es que cuando estamos enfrente de los poemas a veces no respetamos esos silencios a la hora de leerlos, pero pues como son mis poemas y si yo soy la que los escribe pues los tengo muy claros ¿no? y además como se dan cuenta me los, me los sé, entonces tengo muy claros los silencios y está buenísimo que lo perciban así y que la, eh, la persona que comentó y que identifica el silencio como un elemento pues lo haya podido como, como captar, ¿no? Muchísimas gracias por sus palabras, pues son un honor para mí, eh, contar con sus presencias eh, la atención de ustedes es el motivo y la razón de todo esto, entonces pues la que tiene que agradecerles soy yo, muy amables No, así Margarita, eh, les voy a compartir ahorita Ah, voy a compartirles en, en el chat sobre tu blog Ah, perfecto, sí. Y también les quiero compartir la antología para que puedan leer algunos poemas. Perfecto. Eh, si gusto, Margarita, no lo puede compartir por el chat. Aquí mismo, ¿sí? sí claro. Ya mira, sí. Denme dos minutos y ya. Ya Gracias. Bueno, si quieres, te voy leyendo los comentarios, ¿te parece? ¿Hay los comentarios? Sí, claro. claro. Claro, claro, perfecto, dale. Eh, aquí Luisa nos comenta, excelente, todo muy bello. Miguel, mil gracias por tan excelente momento. Grata la explicación que da de cada uno de ellos. Nuevamente gracias. Eh, Diana, corticos pero que llegan al corazón. Qué lindo, gracias. A ti. Muy bien. Ya estoy llegando al link y ya lo, lo copio para pasárselos. ¿Listo? Sí, eh, a tienen, que, tienen que darse unos minutitos, porque si lo dejo en el chat y cortan la llamada, creo que se pierde, ¿no? Sí, señora. Uh -huh. Entonces tendrían que darse unos minuticos para que las personas lo abran y ya estoy, ya estoy llegando a él. Por algún motivo está un poquito lento esto, pero ya me está... También puede ver si sí, comparto el que tú me pasaste, el de tu poema Literatura, lo voy a compartir también. Pues, ya no, no pues, recuerdo cuál te pasé, pero... El de poema. Eh, tu blog de poema y... Ah, y pues a... sí, Lugar Poema. Los invito a que vayan a Lugar Poema, www.lugarpoema.com. Es poesía de diferentes partes del mundo y una poesía que de verdad no van a encontrar tan fácilmente en otros espacios, porque es poesía especial, periférica, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Esa poesía que no se lee en todos lados. Bueno, ahí les acabo de enviar el, el link, ese es el link de la... De la de la antología, o sea, este link es, son solo mis poemas. Y esto es Lugar Poema, que es una página o una plataforma online que todo el tiempo van a poder estar consultando y leyendo poesía que continuamente estamos publicando de todas las partes del mundo. ¿Listo? Sí. Y para finalizar, Julio comenta, gracias por compartir tu poesía con nosotros. Son letras muy sencillas pero que llegan al alma. Qué lindo, Julio, gracias por tus palabras también. Pues bueno, ahí estamos. Estoy Margarita Lozada Vargas en Facebook, en Instagram, en bueno, la de Instagram es más como una cuenta muy digamos casi no publico cosas ahí de poesía, pero en tenemos Lugar Poema, sí tiene cuenta de Instagram, se llama Lugar Poema, en Facebook también. ¿Listo? Margarita, quiero sí. darte las gracias y mandarte un abrazo hermosa, y este ha sido un ratito, pero es un abrir y cerrar de ojos como escribí yo en mi Face ha sido muy, muy, muy grato para mí escucharte hoy Qué un abrazo, lindo. muchas gracias a ustedes por sus palabras y sus presencias, ¿listo? a ti, eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy, Margarita a ti especialmente y también a nuestros poetas muchas gracias y los esperamos nuevamente el próximo jueves a las 12 del día, un abrazo gigante y un excelente no. tarde. cuídate lo mismo, gracias